Bueno, así pues es. una vez más ya estamos aquí con ustedes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, todos, todos. todos. Y así somos es sus amigos, que sean bienvenidos. Sus amigos de siempre, Herida Madrigal y Rafael Cabazos. I Amén, mean, así es. Aquí estamos, mis amados, con un tema por demás importante. Amén. Fíjese Adicioso. el tema de hoy El tema de hoy que vamos a estar tratando Dice Rabí, Rabí. Tú eres el hijo de Dios Vamos a ver en, en el Evangelio según San Juan Capítulo 1 verso 43 al 51, 51 En la Reina Valera de 1960 Es un pasaje por demás Precioso Amén, Precioso, precioso, es. precioso Amén. Muy que nos da mucha enseñanza, nos da eh, una da perspectiva más correcta. Luz de quién es el Hijo de Dios. Amén, amén. Quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo, yo creo que esto es bien importante. Claro, claro que sí. Eh, nos damos cuenta que no toda la gente entiende y comprende quién es el Señor Jesucristo. Así es. Así es. Es increíble que increíble. A, hay personas que no creen ni siquiera en Dios. Sí. sí no. Así definitivamente. Eh, definitivamente. A veces cuando estamos Así viendo es. algunos personajes de, de, de los que pues tienen programas en en, en, sí, en claro, Facebook, sí. en, en Twitter, en, Ajá, en, en, club, los medios, sí. en los medios. sí y, y se declaran que pues ellos no, no, no creen ni siquiera en Dios. Uh -huh. Entonces pues no nos extraña que mucha gente de, de, que ve los videos o que entran a, a, a ver lo que estamos haciendo, pues ni, ni les interesa. Uh -huh, uh -huh. Es, es increíble, Sí, sí porque... es así de increíble que hay personas que no les interesa nada de lo que nosotros hagamos y digamos aquí uh -huh. dentro de esta pantalla así y dentro es. de estos micrófonos Amén. y dentro de esa cámara que nos está viendo constantemente. Entonces, Exacto. Es increíble entonces, pero pues lo sabemos y lo, entonces lo entendemos, lo comprendemos y pues de, deja de ser increíble, sino es una sí, realidad. Sí, es una realidad, es se una convierte realidad. en una gran, tremenda realidad. Muy, muy y, tremendo. Fíjate, ahorita viene a mi mente lo que comentábamos anoche en la casa de, de uno de nuestros hijos. Ajá. ¿Qué pasa con la iglesia del día de hoy? ¿Qué pasa? Cuando digo la iglesia, me estoy refiriendo a la gente. Sí, sí, la gente. No el templo. Sí, no, son, no, no nosotros, el edificio. nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, exacto. Sí, porque el, el, el edificio, el templo, es, es donde nos reunimos. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, con eso de la famosa pandemia entre comillas. ¿no? Uh -huh, del virus famosa, ese. Sí. Uh -huh. eh, ha habido templos que se han cerrado. Sí, sí, sí. ¿Ha ah, sí, definitivamente se cerraron porque la, la gente ya no, ya, no, ya no fue. Sí, sí, ya no, ya no fue. Entonces, ¿cuánta gente hay que se ha apartado de, del Señor por cuestiones de, de esta pandemia? Sí, sí. Independientemente de aquellos que ya se fueron sí, Independientemente Porque sí, los... mucha gente ya se ha ido Sí Nosotros, Nosotros cerquita tenemos pues, Tu hermano Mi hermano verdad, Que, que, que falleció, falleció por problemas del COVID uh -huh. eh, Gente que no se hemos dado cuenta Anoche nos estábamos dando cuenta De una familia Que es salvadoreña Pero que vive aquí en el área eh, Ya eh, un, con, ya, un contagio, un ya contagio. está uh -huh. contagiada ¿no? uh -huh. entonces eh, pues cuánta gente más habrá que se está contagiando a pesar de que muchas veces tengan las vacunas ajá, ajá. Sí, porque... sí con las vacunas hay el riesgo de que se pueda contaminar de, de, de ese virus imagínense entonces sin ninguna vacuna sin, sí, sin ningún, nada sin ninguna protección Sí. Es como querer andar sin el impermeable y salir a, al agua y no mojarte. Y no mojarte. Pues, pues no. No. ¿Te vas a mojar de seguro? No, no, no. Es, eh, pues sí ha habido, ha habido mucha, muchos temores y muchos miedos y, y por eso la gente no pues no acude. O sea, y, y, y como se ha visto tanta muerte... Entonces, ahí está el, el, el temor siempre y los medios, ¿verdad?, que no, no sí. dejan de... hay ministerios, sobre, sí. eh, oyendo de un eh, amigo que ya se nos fue, Rodrigo. Sí, sí, sí, sí. Eh, pues, una persona que visitó tantos oh, eh, templos. Sí, cómo no. Esos, uh, cantos que claro, llevaba. De, su, su, de sus alabanzas, de sus todo cantos, eso. sí. Y, y pues, uh, ya no lo tenemos entre nosotros. Y, y muchos otros que. Y, y, y así mucho, podríamos mucho, mucho. hablar de, de muchos más, pero no nos vamos a meter no, en el no, asunto ese. No, no, no. Sino que queremos ir a ti que todavía estás viendo, oyendo y que, que hay que reconocer Amén. quién es el Señor Jesucristo. Quién es, quién es el Señor. Quién nosotros? es el Señor Jesús para mí, para mi vida. Amén. Para mí Amén. en lo personal. Amén. Y, y, y así debemos de todos decir lo mismo. Amén. Para mí, ¿qué es, ¿qué es y qué significa el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Y vamos a ir viendo este pasaje bíblico. Así es. permítanme avanzarle, porque es increíble. Ya sí. va seis minutos y medio sí. que, que empezamos. Y vamos a empezar sí. con el cuarenta y Nos habla así de esta manera, dice, eh, el siguiente día... Uh, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Uh -huh. Y Felipe era el de Bethsaida, la, la ciudad de, de Andrés y Pedro. Ok, aquí ya estamos viendo que Jesús ya, ya estaba por ahí en esas áreas. En esa área, sí. Y al ir a Galilea. Ayó a Felipe uh -huh. y le dice, sígueme. Sígueme. sígueme. Y a veces a, no entiende uno, así hablando humanamente. Humanamente, sí. De que el Señor les hablaba, uh -huh. sígueme y la gente lo seguía. Sí. Sí, sí. Porque, porque tenía autoridad. Él tenía, uh, tiene autoridad. Y la tiene todavía. Sí, amén. Aunque no lo veamos. No, no lo vea. Él tiene autoridad porque, pues, Él, él es Dios. Él es Dios. Amén, amén. Entonces, para avanzar, vamos al verso 45. Sí, nos dice Felipe, halló eh, a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Sí. Uh -huh. Así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces aquí ya está poniendo un cuadro, aquí la de la escritura, aquí a través del Evangelio de Segundo Juan. Está comentándonos aquí que Felipe halló a este otro personaje. Natanael. Y le dijo, hemos hallado... De aquel de quien se escribió, escribió Moisés uh -huh. en la ley. Sí. Wow. Sí, sí, o sea, de, de, de aquel Cuando entonces. Moisés escribió en la ley. En la ley. Wow. ¿Cuántos siglos habían Siglo, pasado ya? Sí, sí, sí. sí habían pasado mucho, mucho tiempo, muchos, muchos, muchísimos, muchísimos años. Años, claro. Y dice, así como los profetas... A Jesús. A Jesús el hijo de, de José. José. Y aquí me llama la atención... Ajá. Que no dice el hijo de María, sino el hijo de José. El hijo de José, sí. Porque humanamente era el padre de... Era el padre de... De, de, de Jesús. De Jesús. Humanamente. Sí, sí, sí, sí. Humanamente. No, no, no, porque él no lo había concebido. Exacto. Sino porque... Porque era de la el, el hombre como que era la cabeza y María se sujetó a esa situación Ajá. entonces José eh, vivía en, en Nazaret uh -huh. no entonces usted. ya estaba hablando aquí de esa pequeña comunidad ¿no? eran pequeños pueblos pequeños no, no eran pueblos, el, no. El, el, como ahorita que hay hasta incluso grandes edificios no y era, todo eso. eran pequeños pueblos sí claro y eran aldeas, uh -huh. muchas veces que ni siquiera llegaban a pueblos. Sí, sí, sí, sí. Pero ya que uh -huh. ya está una narrativa de que ya desde Moisés, muchos años antes, ya se había hablado también de Jesús. Uh -huh, uh -huh. Que iba a venir. Que iba a venir. Que iba a venir el Mesías. Sí, sí, exacto. Que iba a venir el Mesías. Y el Mesías ya vino. Uh -huh y eso es lo que mucha gente a veces no ha podido entender, que el Mesías ya vino, él ya, vino. Uh -huh. ya estuvo claro. entre nosotros así es, cuando digo ya estuvo entre nosotros bueno cuando se presentó por allá bueno. en aquellas tierras bíblicas claro, ok, entonces vamos a seguir adelante, el 46 el 46 eh, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le, le dijo Felipe, ven y ve ven y ve <risa> entonces dice de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Uh -huh. pues, Como diciendo, ya, allá de ese rancho, ¿qué, qué, qué, puede, qué bueno puede salir? Sí. Allá de ese pueblito ahí, eh, polvoriento sí. ahí, que, eh, que no, no, no hay nada distinguido. Ajá, ajá. ¿Qué puede salir ahí? <ríe> qué barbaridad. José era un carpintero. Sí, sí, sí. Que se enamoró de una chica que, que se llama María. Y pues, y pues se pusieron de acuerdo y dijo, nos casamos, pues nos casamos ajá, ajá. pero lo, la conoció hasta después claro. de, ya, del nacimiento de Jesús entonces pero para Dios no hay nada imposible eso es uh -huh. lo, lo, lo bonito y eso es lo, lo tremendo y no, eso es no, no lo, lo, lo precioso en este caso uh -huh. pero sí Natanael se queda sorprendido y prevo, le pregunta a Felipe: Oye, Nena, ¿sabes qué puede ser salir bueno? Puede salir. El hijo a... de Dios. <ríe> <ríe> ¿Qué de Dios ahí. Qué barbaridad. Ahí, ahí, ahí Dios se mostró, se mostró. A, ante José y eh, ante María sí. principal, principalmente cuando le dicen: Vas a concebir un uh -huh. hijo. Uh -huh. Oye, yo no conozco hombres hombre todavía. <ríe> ¿Cómo? Sí, puede ya ya, ya andaban noviando ahí con, sí, con José. Pero ya se no. Pero todavía no se conocían. todavía ¿Cómo que voy a tener una criatura? Todavía no me canso. No tenemos la boda, hombre. Sí, sí, sí. Oh, tremenda cosa. Esto es nada más para que nos demos cuenta. Así es. Lo que es el poder de Dios. El poder de Dios. Y el poder del Espíritu Santo cuando vino y posó sobre María. Sí, amén. Así es. Y que queda embarazada para que pudieran hacer. Nacer el Hijo de el Dios. El Hijo de Dios. Como Dios mismo. Como Dios mismo, sí, amén. ah Qué bonita historia como de verdad. Dios mismo. Maravillosa. Sí, sí. Vamos a continuar porque si no, no terminamos. Dice cuando Jesús... Ahí está. Es el Ahí está, está, 47, 47. Cuando Jesús vio a Natanael uh -huh. que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. <risa> Aleluya. Fíjate, ponga mucho cuidado, ponga mucho cuidado. Jesús, cuando lo vio a, a este personaje, y, y, y él lo vio que se acercaba, dijo de él, o sea, de, de, de, Natanael. de Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita. Uh -huh. Míralo, se puso un chinito. Sí. Imagínate que si Señor esté diciendo algo así, pues, similar. Un verdadero de, de nosotros por, que, por lo que estamos haciendo. Sí, amén. amén. En quien no hay engaño. Uh -huh, uh -huh. ¡Wow! ¡Wow! Esto es, es tremendo. Cuidado cuando podemos hablar del Señor amén. sin engaño. Sin engaño. Sin engaño. Que la verdad a veces nos sacude y nos que, lastima. Sí. Que duele, sí. pero sí. es necesario. porque qué? Porque va. A hacernos entender uh -huh. lo que nosotros quizás no habíamos entendido y comprendido. Exacto. Como todos exacto. que dicen que no, no creen ni en Dios. Sí. <coughs> Imagínate que el Señor les lleve a alguien ahí a, a hablarles. Y ojalá que este video lo, lo puedan ellos ver también. Uh -huh, uh -huh. <coughs> Entonces. Así es. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uh -huh. ¿Es que Jesús lo sabe, lo sabe todo? Él sabe todo. Este es un punto bien importante, mi amada, mi amado. El Señor Él Jesús sabe, sabe quién es cada persona. Y te voy a decir algo. Así es. El Señor sabe perfectamente bien quién eres tú. Sí, sí, sí. Él sabe perfectamente bien quién somos nosotros y cómo somos nosotros y cómo pensamos nosotros. Sí, amén. Sí, sí. El, el, no lo tenemos aquí eh, físicamente con nosotros. Eh, Ajá. Pero en, en su espíritu, Él nos ve, nos conoce y sabe lo que está aquí. Y mm. yo quiero escuchar del Señor que nosotros no hay engaño. Amén. Así es. Que lo que estamos diciendo es porque nos Amén. estamos basando en su sagrada palabra. En su palabra. Que Él porque dio le dio la hemos, enseñanza le hemos a la gente. Sí. Y eso es bien importante. Sí, cómo no. Es bien importante. ¿Cómo? Entonces, el claro 48. Sí. Entonces, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le preguntó, ¿de dónde me conoces? <risa> ¿Pueden ver esto? Le dijo, ¿de dónde me conoces? Uh -huh. pues yo nunca te había visto, oh, ni tú me habías visto a mí. ¿Cómo me conoces? Sí, sí, sí, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Y cómo respondió haciendo? Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Wow. <risas> aleluya. Ah, aleluya. Sí. Ah, miren, y es que el Señor nos ve ahí es donde tú estás, nos ve, aquí es donde nos, nosotros estamos, y ahí sabiendo donde, donde tú sí, estás. Sí, amén, así es, así es. El Señor sabe cómo eres tú. El Señor sabe cómo eres tú o como somos todos ¿Cómo nosotros somos, sí, no lo podemos engañar, nadie nadie podemos engañar al Señor por nadie. eso no podemos hablar mentira cuando uh -huh. estamos hablando del Señor Jesucristo amén, así es cuando estamos hablando de, de Dios sí, no amén. podemos mentir no, tenemos no. Que, que irnos con la palabra veraz sí, amén. y eficaz amén, amén. para poder ser bendecidos de parte del Altísimo amén, amén así es y esto es increíble pero, pero es la realidad de Dios para nuestras vidas. Amén. Esa es la realidad de Dios para nuestras vidas. Y Dios quiere bendecirte también a ti, mi amada. A ti también, mi amado. Dios amén. nos quiere a, bendecir a todos nosotros. A todos, a todos. Y, y, y créanlo, créanlo, créanlo. El Señor tiene más que darnos, más de lo que tú y yo pudiéramos imaginarnos. Amén, así mucho es. Mucho más que eso. Mucho más que eso. Amén, amén. Entonces, así es. Entonces, mi amada, entonces, mi amado, pon cuidado en lo que vamos a seguir diciendo aquí uh -huh. para que tengas el pleno entendimiento y comprensión quién es el Señor Jesucristo. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién es el Señor ¿Y quién Jesús? es para ti en lo personal? Sí, amén. ¿Quién es para mí en lo personal? ¿Quién es para eh, mi esposa Am en lo amén, personal? Amén, amén, amén. Así es. Amén. Correcto. Que todos vayamos en un mismo espíritu hacia un mismo lugar. Amén. Y eso es a las mansiones celestiales que amén. un día vamos a poder poseer por la gracia y la bendición del Señor. Sí, Jesús. amén, amén, así es. Entonces, volviendo aquí, uh -huh. antes que Felipe te llamara, uh -huh. cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi. <risa> Te vi. Sí. Te está viendo el Señor ahorita en ese momento. Amén. Él sabe si tú estás poniendo cuidado no estás poniendo cuidado. Exacto. Él sabe si tú estás entendiendo o no estás entendiendo lo que estamos aquí comentando con respecto a, a esta así. palabra dada por Juan. A, a este tema, sí. Sobre este tema. Sí, así y, es Y esto es lo interesante, es lo interesante. Y nos vamos al verso 49. Ajá. Uh -huh. Entonces dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y el los judíos precisamente, que también eran como él, ajá. porque él, él también era judío, ajá. fueron los que lo crucificaron. Fueron los que lo cruci crucificaron, así es. Porque no lo vieron, no lo entendieron, no lo comprendieron, ajá, ajá. no se dieron cuenta, pero también había sí. un propósito. Sí, había un propósito. Él no, se, no iba a ser vestido como un rey de uh -huh. Israel, uh -huh. porque entonces hubiera coartado sí, a lo que él vino. A lo que él vino. Entonces, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque él vino a morir en la cruz del Calvario. Amén, amén. Para poder cierto. ser el señor de señores, para podernos dar la salvación de nuestros almas. Derramar su sangre. Por, por, por nosotros para libertarnos de Entonces si pecado. Él no va a la cruz Él no puede Ser nuestro Redentor sí. sí, porque no No puede haber remisión de pecados Si no hay una sangre vertida Entonces la importancia De la, de la cruz Fue para que ahí pudieras Clavar a Jesús uh -huh. Pero no es la cruz lo importante Sino ¿El por qué Jesús por fue qué? puesto en esa cruz? Sí, sí, sí. O sea, la cruz no tiene la importancia. Dio su vida. Sino lo que pasó allí nuestros... en esa cruz. Sí. Con Jesús. Lo que pasó allí con Él. Que tuvo que ser crucificado. ¿Para qué? Para poder ser el verdadero redentor de nuestras vidas. Sí, amén. Para ser el, el... Señor de nuestras vidas. Rey de reyes, Señor de señores. Sí, amén. Así y a veces es. andamos haciendo santa la cruz cuando la cruz era en madera, hombre, era, era todo lo que era. Sí, sí, sí. Y no, no, no era, no era el, el palo o la madera. Sino eh, exacto. Sino el, lo, lo que era, el, el lo, santo lo que se hizo, era lo que pusieron ahí. Lo que se a hizo, Jesús. lo que se hizo ahí. Exacto. Uh -huh. Entonces, esto es lo que hay que entender, mi amada, mi amado. Por eso, ¿qué es para ti, Jesucristo? Así es. Para ti también es el Hijo de Dios. Para ti también es el Rey de Reyes o el Rey de, de Israel. Sí, Rey de Reyes, Señor de Señores. Para ti también lo es. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí, ahí es donde tenemos que aterrizar, vamos a llamar así, lo que es nuestra religión. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, porque, o sea... <risas> La religión no te va a salvar. Entonces, si nosotros no podemos entender y comprender esto, de nada no sirve tener una religión. De nada. No, no. no. Sino lo que va en, Definitivamente entonces a, a, a ser es. importantísimo es que se nos predique la palabra de Dios. Eh, sí, es, es el conocimiento de la palabra y, y, y la, Ahí es donde va a salir la importancia. La, la obediencia. ¿Qué me dice mi Dios a través uh -huh. de su santa palabra? ¿Qué, qué enseñanza tengo yo aquí a través de estas hojas, de estas páginas, cuando yo puedo ver Marcos, puedo ver Lucas, puedo ver Juan, eh, aquí, uh -huh. aquí, cuando yo puedo ver, entonces el verdadero significado de lo que es Jesucristo. Sí, amén, amén. Tú también amén, lo puedes ver. Por eso yo les he dicho, si al lugar donde van no están utilizando la Sagrada Escritura para predicarte más sí. vale que le digan a la persona que está ahí al frente hey, Usa mm, pues la Biblia Sí No es el sí. teléfono Aunque tú tengas el teléfono mm -hmm. Yo lo tengo aquí Yo no lo estoy usando mm -mm. Es que la, la palabra te da autoridad La palabra te da autoridad en el Señor La palabra escrita mm -hmm. es la que te da el poder, la gracia Sí, y, y te da el entendimiento te amén. da el razonamiento te da lo que tú requieres y necesitas amén, amén, así es entonces le respondió y le dice Rabí tú eres el hijo de Dios y puse, puse aquí en letra grande para que lo veas uh -huh, con, uh -huh. con toda claridad tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel amén, amén, así es pero no estaban entendiendo el todo, como tanta gente que hay, que ahorita, en este mismo instante, sí. aún siendo judíos, no están entendiendo el verdadero mensaje del por qué vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Exactamente, así es. y hay, Entonces, lo que estábamos comentando al principio, uh -huh. que estábamos hablando ahí en la casa de nuestro hijo, ¿Qué pasa ahorita con, la, con la, la congregación? No con el templo, sino con la congregación. La congregación, la, la, la iglesia que somos nosotros. El hecho de que no podamos acudir por cuestiones de, de, de sanidad, Ajá. de salud, sí, de contagios, uh -huh. eso no quita de que podamos estarnos alimentando de la palabra. Sí, amén. Y. De lo que podemos estar viendo a, también a través de, de, de líneas como en línea. estamos ahorita, sí, sí. que estamos haciendo esto, estamos ministrándote a través mira, de estas, de estas mira, palabras mira, mira. con este pequeño video. Eh, por eso yo le llamo programas, porque eh, no me tienes enfrente de ti sí. físicamente, pero al estar viendo el, el video, ya me estás viendo. Claro, claro. Eh, definitivamente, o sea, son, son enseñanzas. Uh -huh. este que les estamos dando y, y, y llevando a ustedes eh, el mensaje de la palabra del Señor y, y, y dándoles a saber lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor nos habla, nos dice. Y, y, el, y tenemos que, uh -huh. que documentarnos de lo que el Señor tiene para nosotros. Y todavía hay mucho más. Oh, pero... sí, sí, sí. Son, son partecitas chicas porque hay, hay mucha enseñanza. Exacto. Hay mucha enseñanza. Vamos al verso 50. Entonces el 50 nos dice: Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Fíjense, ahí le dijo: Tú nomás estás fijándote en, en lo que dije. que no Porque yo te vi, que uh -huh. estabas ahí debajo de la higuera y que Felipe fue y te dijo: ¿Vos eso crees? me gusta lo que dice aquí uh -huh. cosas mayores que, que estas, estas veras. amén amén, amén, amén eh, o sea, comentábamos ahorita a mi esposo y vos, nada, que, antes de empezar él. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros de las maravillas de Dios lo que ha hecho cuando hemos podido orar por alguien y que ha recibido una sanidad de cáncer por ejemplo uh -huh. como aquella mujer de Matamoros Amén, así es. Y con tanta gente, que, gente que recibió. Mucha gente, sí. A esa persona yo no la vi, uh -huh. pero sí me la platicaron. Eh, me daban testimonio un hijo de él, que su papá oyéndome en el programa de radio. Uh -huh. Se le pegaba su, su estómago a, a, a la espalda. Sí, sí. Estaba malo, malo, malo, malo ese hombre que estaba... Prácticamente allá a punto de muerte. Así es. Pero un día hicimos la oración de fe. Ojo. Hicimos la oración, oración de fe. Oración de fe. La persona creyó y la persona recibió. Esas son las cosas mayores uh -huh. que a veces nosotros no vemos. Pero que son. Que son realidad. Amén. Por eso Así ahorita es. en este día, en este momento. Y en este momento que tú estás viendo el video... Tú también puedes recibir una bendición enorme, enorme, enorme de parte del Dios Altísimo. Amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. No. Eso no. hay que entenderlo. No soy yo, no, no es mi esposa. No, no, no, no. Por muy bonito que podamos hablar, no, por muy bonito no, no, no eres... que podamos orar, uh -uh. es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Él es quien lo hace. Amén. No somos nosotros. Él. Es el Señor de su quien Dios hace... Santo. Que sucedan las cosas. Amén. Él es, no nosotros. No, no, no. Es el Señor. Nosotros simplemente oramos por fe y tú recibes por fe. Como aquella mujer sí, que amén. iba y que, que dijo, si yo toco el borde de su vestidura, yo voy a recibir. Y Se recibió, le sana y, y, y sí. Y recibió, recibió, la recibió la sanidad. Y cuántos más pueden acontecer el día amén. de hoy. Tan el día de hoy, Las hoy, que el señor hoy ha hecho, ahí donde tú estás, hoy mismo tú puedes recibir una bendición. Muchas, muchas, muchas sanidades que el Señor ha hecho. Y vamos al 51 para terminar. Bien, y le dijo: De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Sobre él, sobre sea Jesús. Sobre Jesús. Santo nombre. Sí, porque así le, le, le decían, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, así es. El es. Hijo de Dios. Uh -huh. No te vayas a equivocar. Sí, sí, sí. sí. Entonces, así es. cuando dice, de cierto, de cierto os digo, como diciendo, de verdad, de verdad te digo, que tú vas a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios uh -huh. que van a bajar y van a subir, porque Jesús... Aunque tú no lo veas físicamente, aunque yo no lo vea físicamente, tú puedes recibir una bendición del Altísimo. Amén, amén, así es. Y es lo que nos tiene aquí. Amén. Esto es lo que nos tiene aquí para que tú también puedas recibir ese milagro que estás esperando de, de Dios, del Dios Altísimo. Entonces, mi amado, mi amada, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Creer, creer. Y no creer nada más... Por el milagro que vayas a recibir. Mm. cree por lo que dice la palabra. Amén, así es. Créele a Dios por la palabra. Ya está aquí escrito. Y todas esas cosas pueden acontecer y pueden suceder también el día de hoy, en uh -huh. ese mismo, en esta misma hora, en este mismo instante. Y no importa que estemos a la distancia. Y no importa que tú ya estés viendo nada más la copia de este video. Así es. Porque nosotros estamos en vivo. Amén, Cuando amén. tú lo ves, a lo mejor no va no a estar en vivo. Exacto. Eh, pero amén. lo que estamos diciendo, ahí está. Aquí estamos. Amén. Y el Señor te está viendo y Él te quiere bendecir. Amén. Eh, como nos, nos dice, eso no está escrito ahí, pero nos, nos habla aquí Pablo en el segundo libro de, de Crónicas, capítulo 5. Eh, versículo 21 dice al que no conoció pecado uh -huh. del que estamos hablando uh -huh. de Jesús al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él Sí, al que no conoció pecado porque nosotros lo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios uh -huh. en él y, y luego ahí en el 6 dice el capítulo 6. Así que, pues nosotros, como colaboradores suyos, y exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Uh -huh. Aleluya. ¿Estás leyendo? Estoy leyendo, segunda de, de Crónicas. De Crónicas. Uh -huh. Uh -huh capítulo 5, versículo 21, y el capítulo 6, ahí 6, 1 y 2. Uh -huh. Está aquí confirmándonos, aquí el, el apóstol Pablo, Este, así que nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Uh -huh. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Glorificado sea el nombre Amén. del Señor. Entonces, eso es lo, lo importante de lo importante, mi amado, mi amada. Eh, Glorificado sea el nombre del Señor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y le enviamos un saludo a, a las personas que han estado entrando y que dejan un saludo. Eh, Así es. Lo importante es que usted entienda el mensaje que se está dando. Por eso amén, la pregunta amén. es, y con eso ya cerramos, para ti, ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿Qué significa el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Qué significa? Aleluya. ¿Es el todo? ¿O es un ídolo? ¿Es la fantasía? ¿Qué es para ti el Señor Jesucristo? Uh -huh. Cuando tú ves una imagen uh, porque hay muchas imágenes que se han hecho oh, con, sí. con el supuesto rostro de Él. Uh -huh. De veras es tu Señor, tu Salvador, es tu Rey. De veras ¿Es lo que representa para ti el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que representa para ti el Señor Jesús? ¿Qué representa para ti? Aleluya. Yo espero que a partir de hoy tú puedas tener su concepto mucho más fuerte, Bonificado más profundo. El nombre Señor. Amén. Con respecto a quién es el Señor Jesús para ti para tu vida. Para ti y para incluso para los tuyos. Él es tu sanador. Es el que te da la vida. Es el que va a venir también por ti. Un día. ¿Cuándo, cuando Él venga por su pueblo. Entonces, vamos Así a es, así es. Bueno, vamos de la mano aquí con mi esposa. Amén. Considerando que estoy tomando la tuya. Aleluya. Alabanza, reglas. Señor. señor, sean dadas a usted, Padre. Que cualquier personita. Gracias, Padre mío, por su bendita palabra. Al estar viendo este video. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Donde quiera que se encuentre. Sí, Señor. Aquí, a la vuelta donde estamos nosotros. O a millas, o muchos kilómetros de distancia. Santo eres Jehová los ejércitos. Puede ser aquí en Estados Unidos, puede ser en sí, México, señor. puede ser en Centroamérica, Sudamérica, en Asia, sí, mi Cristo, en, en Europa, donde, tú donde estés, quiera que alguien pueda estar viendo este video. Estés, que el Señor toque su vida, Señor. Sí, señor. Toque, toque su vida. Toque vidas, toque corazones, y déle ¿no? la sanidad que Él quiere y sí, necesita señor. en su cuerpo físico. Sí, mi Cristo. Pero también, Señor, pedimos la Padre. salvación de su vida. Sí, Señor. Si él sí. le, acepta, sí, le acepta, si ella le acepta en este instante, en este momento, y le dice, su, ven a mi vida, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y como sí, mi Salvador. Señor. Si alguien te, le dice, Señor, esas palabras, sí, señor dele Gracias, la gracia de la salvación. Nombre. sí señor Solamente dile, oh, mi ven triste. a mí, Jesús. Sana mi vida. Sana mi alma. Deme la salvación de mi vida. Porque yo le recibo ahora, hoy, en este instante, en este momento. Bendito sea su nombre, Padre. Gracias por su grande amor. Y damos la honra, la gloria y la, la alabanza. Y Padre Santo, y si tiene algún problema, tiene alguna necesidad. Sí, Señor. Toque su cuerpo. Toque, toque Señor. Su toque sus finanzas. Sano, Señor, que sea, Señor. Tóquele, Señor. Libre, libre de cualesquier necesidad de problemas. Sí, Señor. Cualquiera que sea tu necesidad en ese instante. Sí, mi Cristo. Te pueden ya declarar y que bien, ya no sí, tienes señor, vida, que ya estás. Ya para irte. Oh, Padre, usted puede déjame decirte. volverlos a la vida, quitar todo problema de salud. Porque el Señor sí, Jesús señor. también resucitó muertos. Sí, aleluya. Levantó muertos. Sí, mi Cristo. Recibe, recibe, Jesús, nombre, recibe mi la bendición. Recibe, recibe al Señor Jesús. Recibe la bendición. Y a usted, en Padre Santo, le damos Jesús. toda honra, toda gloria y toda alabanza sí, señor. por su Hijo amado, Cristo honra, Jesús. La gloria y alabanza. Sea dado. nuestro a señor, Padre, nuestro Salvador. Sí, Señor. Nuestro sí. Redentor. Gracias, Padre. Y aquel que. Gracias, vino, Señor. Para darnos vida a nosotros Su bendita palabra, por su bendito amor, Señor Aleluya Gracias, Padre, en el nombre de Jesús Glorificado sea su nombre. Gracias, Y, y a Padre. ti, mi amada, a ti, mi amado Te damos las gracias por habernos acompañado Gracias Así por es. haber visto hasta aquí Este video Y somos tus amigos Sus amigos, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Y ese es nuestro correo Así Hoy, es. hoy punto oramos arroba, arroba gmail. gmail punto com escríbenos es. escríbenos pon unas palabras y dinos si el señor hizo algo en tu vida o si tienes Así necesidad es. que te apoyemos más fuerte en cuanto a la oración Así escríbenos es. hoy oramos, arroba, gmail punto como y porque la bendición es. del Altísimo sea sobre sus vidas. Así es, que el Señor sea con ustedes y les damos las gracias por compartir estos videos. Compartan, ah, ah, sí. sigan compartiendo estos videos porque eh, usted no sabe es a qué persona le de va a ser bendición. de bendición. Esto es precioso. La palabra del Señor es preciosa y, y, y no debemos de de descartar todo esto para nuestra vida. Esto es para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Uh -huh. Que el Señor les bendiga grandemente y les seguimos esperando en los próximos videos. Bendiciones para todos. Bendiciones.